Os voy a decir cómo buscar un virus con muchos antivirus al mismo tiempo. Pues simplemente hay que ir a esta web. La dejo en la descripción del vídeo. Cargamos el archivo. Aquí vemos toda la mierda que tiene esto. Nada más, gracias.